Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros ya en un espacio más de escenario. Como siempre, nuestro sincero agradecimiento e invitándoles a las personas que se unen a esta transmisión también a compartir. Como siempre, tenemos un invitado en nuestro programa todos los días. Y bueno, vamos como siempre a conocer eh, parte de su, de su vida, eh, parte también de su vivencia y todo lo que ha venido haciendo durante su vida. Así que bueno, para ello como siempre vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. y Estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes aún, ¿no? Sí, buenas tardes Leonardo. Qué gusto poder saludarte una vez más acá en nuestra casa, que es la casa también de nuestros televidentes. Escenario, rostros que dejan rastros. Y hoy estamos ya en este mitad de semana, miércoles, el tiempo avanza, estamos agosto ya. Y con mucha alegría vamos a recibir a nuestro invitado especial en esta ocasión. Eh, vamos a abrir las puertas del programa para recibir a Franco Giovanni Alvarado, técnico en canto, un escritor, historiador de nuestra hermosa provincia de Loja. Eh, ¿Qué es lo que hace él? ¿Cuál es su trabajo, sus sueños, sus proyectos? Un poquito de su historia. Vamos a conocer ahora mismo. Así que le damos la más cordial bienvenida, Giovanni Alvarado. Aquí estamos para recibirte. Bienvenido. Muy buenas tardes, este, Ramiro. Buenas tardes, Leonardo. Gracias por la oportunidad de llamarme a, a, a entrevistarme en su gran programa. Realmente quiero llegar a un saludo especial para todas las personas eh, que nos están viendo a través de las redes sociales, que nos están escuchando. Para mí es un placer, un gusto estar nuevamente en vínculo con, la, con el hermoso Cantón Catamayo, que realmente es eh, una, uno de los, de, de los lugares que yo tengo mayor recuerdo porque me abrieron las puertas en el ámbito artístico. Entonces, sí, efectivamente, pensé. Giovanni, eso es lo que estoy recordando, que a finales de los noventas, me parece que pudimos conocerte por acá eh, gracias al, a, a tu arte, la música, eh, pero antes que nos cuentes de ello, quisiera que nos, eh, nos, nos digas eh, ¿Dónde son tus raíces? ¿De dónde naciste? Ya, muy bien. Claro, este, por supuesto, claro. Eh, mira, este Ramiro, este, realmente este, eh, yo tengo una conexión grande en Catamayo. Mi familia eh, este, fueron de ahí, eh, netamente, de, del sector de Trapichillo. Eh, en, en, el, en, um, en el año 41 ellos emigraron a a, a la parroquia El Cisne. Si sí, sí, bien antes decirte que mi mamá es asentada en, el, en San Pedro de la Bendita, tengo uh -huh. una conexión grande en estos, en estos tres lugares, es decir, Catamayo, San Pedro y yo que nací en El Cisne. Uh -huh. sí, gracias a Dios este, por la oportunidad de, de que ese pueblo nos abrió las puertas, un pueblo muy grande, muy, muy bueno, que realmente yo lo llevo en mi corazón y por eso he trabajado mucho por esa comunidad uh -huh. y tengo lo que poseo pues este, en cultura, lo tengo... Y gracias uh -huh. al, al amor que le he puesto a la, a la, a la parroquia El Cisne, que hoy es, es mi tierra natal y que la llevo dentro de, mí, de mi corazón. ¿Qué recuerdas de tu infancia en, en, ahí en tu lugar, en ese hermoso, que de paso pues es un, es un santuario reconocido a nivel nacional? Eh, ¿Qué recuerdas de tu infancia? Bueno, este... Eh... De mi infancia podría este darte unos detalles, por ejemplo yo este estudié en la escuelita Udón Calderón que ahora ya no existe la escuelita, realmente este ahí hemos eh, eh, tenido gratos recuerdos y eh, ahí posteriormente mis estudios secundarios los realicé hasta el bachillerato eh, va este hasta el ciclo básico en el Colegio Nacional del Cisne, de uh -huh. ahí emigré ya a Quito, de ahí este terminé mis estudios en Loja posteriormente. Yeah. Eh, ¿Fue duro esos tiempos? Eh, quizá trabajabas también, como, como por lo general los, los chicos en el campo no solamente se dedican pues, al estudio, también combinan con las tareas de casa, a lo mejor tareas agrícolas. ¿Era también tu situación? Claro, este, claro este, siempre mi madre nos ha enfocado lo que es este, el trabajo. Y yo el trabajo lo desarrollé desde los siete años. Yo era una de las personas que creo que fue el primer velerito del cisne. Realmente eh, se fui el único, eh, yo me dediqué a esa acción por, eh, también por este incentivo de, de, de personas del CISNE pues que, que me dieron la oportunidad por ejemplo de, de ir a vender, me acuerdo que empecé con tres paquetes de velas y era solo yo, no había competencia, no había nada, yo me movilizaba y así pues este, comencé a trabajar en eso para ayudarle a mi madre porque ella se sacrificaba bastante, uh -huh. ella este, trabajó en salones de comida Uh -huh. También este eh, realmente lo hacía, el comercio lo hacía bastante bien, pero eh, siempre para mí el impulso de mi madre siempre ha sido el trabajo y gracias a ello eh, este, hasta hoy sigo laborando y, y eso es lo más grato que uno puede eh, es recibir de herencia uh -huh. de un padre que uno se dignifica con el trabajo, honrado, uh -huh. justo y realmente de eso agradezco maravillosamente a Dios porque mi madre nos ha enfocado un buen camino y, y ese uh -huh. recuerdo grande lo tengo. ¿Y Hasta cómo ha sido tiempo. tu relación con tus hermanos? ¿Cuántos tienes? Somos cuatro hermanos. Sí, Yo soy el último de los cuatro hermanos. Uh -huh. sí, entonces, este, esa es la que nosotros componemos dentro del seno familiar. Sí. ¿Y siempre fuiste el, quizá el dolor de cabeza para, el, para tus hermanos mayores o, o todo lo contrario? Bueno, no, no, es que sí, sí debo de decirlo, este, quizás en ese sentido, sí fui porque realmente era, era muy, eh, una persona que, que, buscaba una cosa, hacía otra cosa, desde escribir hasta cantar, y me movilizaba de un lado al otro, y a veces también sentía que mi, que mi, que mi familia, mis hermanos especialmente, eh, uh -huh. adoraban que yo me esté presentando en un escenario, y ellos sin, uh -huh. a veces sin, sin que yo lo supiera, ellos, este, aparecían en, en un evento y llegaban veían, a verme. Yo, sinceramente, no les avisaba yeah. cuando me contrataban y a veces ellos me sorprendían porque llegaban, no sé cómo, pero estaban oh, yeah. ahí llegando y me encontraba, pues, donde, donde me contrataba a la gente y en, más que todo en Catamayo que tengo grandes recuerdos. Giovanni, eh, ¿ya desde temprana edad eh, te diste cuenta, sentiste que tenías ese don para la música, ese talento? Sí, este, yo justamente... El, eh, eh, eh, comencé a cantar en los karaokes, en Quito. Eh, entonces conocí de ahí, pues, este, justamente fuimos a vivir en un sector, Las Casas, en Quito, que era por el norte, y justamente ahí tenía eh, un comercio, unos amigos del Grupo Mediterráneo. Uh -huh. Ya, un grupo muy conocido, muy famoso en Quito. Entonces este, hice amistad yo con ellos. Hice uh -huh. bastante amistad con ellos, lo cual es, ellos cogieron y trataron de regalarme una guitarra. Okay. Pero, lastimosamente, de guitarra yo no aprendí. Eh, te voy a contar esa, esa historia porque se abrió la escuela en el Cisne. Yo le pregunté al, al director de la del escuelita en el Cisne. Le, le dije, eh, mire, profe, ¿va a haber eh, este, cursos de guitarra dentro de este Sí, dice, "Matricúlate nomás. Uh -huh. Pero como yo ya me matriculé y todo eso, entonces este, yo recuerdo que me fui hasta eso, fue jocosa mi situación. El primer día me fui con la guitarra pues colocada y todo eso, llegué a él, pero luego vi que no, él no era fuerte en guitarra. Uh -huh. Él ha sido más eh, un profesional a carta cabal en instrumentos de viento. Uh -huh. ese, era, ese era su... <risa> ese era su sí. Claro, entonces realmente eh, de ahí tenía que escoger batería, trompeta, saxo, bueno, de todo. Pero al fin y al cabo no tuve la habilidad que tienen los niños de, de que ellos son... Peritos y tienen esa habilidad de uno coger y, y ya, pues, este que, en, soplar ese instrumento y sacar melodías grandiosas. No uh -huh. tuve la oportunidad. Entonces tuve que buscar alternativas. Y un día que mi profesor estaba un poco nostálgico, me dice Giovanni: ¿Sabes esta canción de Los Ángeles Negros? Le digo: Claro, sí sé. Dice: ¿Podrías cantarte? Ponte en el micrófono, pues, si yo la, la pego en el piano. Ajá. Entonces, en ese sentido, comenzó en música Cuando yo hice la interpretación y me dijo, Giovanni, aquí está tu... Tu, ¿Tu futuro. Este, tu, tu profesión. ¿Sí? Listo. Digo. Tienes que seguir canto popular y a eso te vas a enfocar. Me acuerdo que cogimos, formamos un grupo e y ya, ya habíamos estado tres meses y medio ya con la agrupación. Y justamente el pueblo de Chukiribamba estaba para inaugurar el Coliseo de allá. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí estaba para irse la orquesta Los Tauros y todo eso. Y en ellos le invitan al, al, al maestro de nosotros para que vaya él. Entonces ellos te llaman crédulas también. Dicen, pues, este, dice, él dice, yo voy a llevar mi grupo de acá del cisne. Y, y, y ellos se reían porque decían, ¿qué grupo? O sea, ¿qué grupo vas a presentar si vas apenas tres meses y medio? Uh -huh. Y ya grupo, y se le reían. Cuando nosotros llegamos a Chukiribamba, invitados por ellos. Los de la rondalla del, del, del, del, del municipio y tanto también el, un grupo de la universidad, se nos reían. Se nos venían a reír, dice, esos muchachitos dicen que, es que van a cantar, que van a, que, que van a tocar y todo eso. Pero les dieron bueno, una gran, estaba, gran sorpresa, estábamos ¿no? comiendo estábamos comiendo y el, y el profesor, pues, este, eh, ya se puso a conversación con ellos. Y a mí me llamó la atención, pues, que se nos reían. Entonces, yo dije, les dije a los muchachos, les digo, bueno, pues, Hermano, digo, digo, muchos se nos están riendo, se le están cargando al profe y como nos ven con peladitos de, de siete años, de ocho, de nueve, piensan que no tenemos la capacidad de poder hacer. Y uh -huh. uno de ellos menciona, dice, pues quedémonos para reírnos siquiera un rato y le dejemos para ver la participación de ellos. Entonces, ahí en ese rato cogimos y, le, y, le, y, y tratamos de ir a la, a la, al escenario. Le digo, chicos, hagamos lo mejor y tratemos de dar una buena presentación. Uh -huh. Entonces eh, nos fuimos, nos cambiamos. Me acuerdo que uno de mis compañeros se olvidó la letra, que tuve que salir con él afuera del, del, del coliseo para tratarle de ayudarle a, a, a recordar, a repasar y a enseñar, y decirle uh -huh. esto. Y le cogió los nervios. Me dice Giovanni, mejor canta tú primero, y yo después eh, canto. No sé, si es malo hasta que yo me acuerdo de él. Y le dije, no hay ningún problema. Y yo tenía que cantar casi al último, porque lo mío era baladas y íbamos a empezar con música tropical y todo eso, cumbias y todo eso. Entonces, así es que eh, ese momento fue tan grande la oportunidad que tuve que, que la presentación salió bien serio, cero nervios, los chicos empeñados y todo eso. Hicimos un buen show, cosa que se quedaron abiertos y las personas que se burlaron de mi profesor Llegaron y lo felicitaron y dijeron que les disculpen Quisiera justamente de que nos hables, Giovanni, de esas presentaciones, de esas primeras presentaciones que tú tuviste, esas subidas a escenario y esas caídas que a lo mejor también tuviste, Giovanni. Háblanos un poquito de aquello. Sí, muchísimas gracias, este, Ramiro. Eh, de Catamayo, pues hay muy, muy, muy mucho tiempo para hablar. Creo que me voy a cortar un poco, pero me voy a cortar, eh, me voy a cortar y voy a contarles lo más principal. Eh, eh, cuando yo ya salí de la escuelita de música, pues este, eh, me invitaron a la radio, la radio Boquerón en su aniversario. Entonces, esta, esta emisora estaba cumpliendo un año más de vida. Y me acuerdo que los estudios quedaban en pleno parque central. Me hizo la invitación la, la señora Norita Arias para, la, para, la, para el aniversario de la radio. pues. Entonces, ahí fue un lleno total en el parque que realmente para mí fue un lujo haberme presentado ahí porque fue la primera vez que me presentaba con un público extremadamente amplio y grande y realmente me fue súper que bien, eh, creo que hice, hice una excelente participación porque uh -huh. cuando yo regresé al Cisne eh, habían estado mis coterráneos eh, en la plaza central, habían sacado un parlante, un equipo de sonido eh, para ver la transmisión, en la cuando yo llegué, pues me recibieron, eh, me acuerdo que pararon el carro, me recibieron, me felicitaron, me dijeron que estaba súper que bien, que la presentación me ido súper que bien y, y, y me hicieron quedar, pues me hicieron quedar y compartí con ellos, les conté la experiencia y todo eso, pero aún así eh, no dejaban de escuchar la radio, eh, eh, toda la programación. Y, claro, y, y esto, y esto Giovanni, esta experiencia a ti te motivó, me imagino muchísimo, para seguir avanzando en en eh, irte puliendo en este arte de la música, y luego, ¿qué otros momentos tuviste eh, más adelante? Quizá eh, compartiste ya escenario con eh, grandes estrellas, quizá algo importante que ha sucedido en tu vida. Claro, claro, este, sí, en ese sentido, eh, me acuerdo que el amigo Nelson H.C., que, que se denominaba en aquel tiempo, era un locutor de Radio de Catamayo, y eh, bueno, ahora todavía llevo la amistad de él, él me contrató para hacer un evento en el Centro Cultural Catamayo, que en ese tiempo estaba en Euforia, el, el, el Coliseo, que de semana a semana siempre presentaba buenos conciertos abajo. Y tuve que aperturar eh, la, la participación de Ipatia Balseca. Eh, me presenté uh -huh. con ella, me he presentado con Pablo Novoa en algunos otros este, escenarios, he estado con Byron Caicedo, y he estado con Máximo Escaleras, he estado con... con con lo que es, este con Ginson mismo, que es un coterráneo mío que estaba en mío me llamo, y sí. otros artistas más de, de, de, de fama nacional, internacional, que para mí ha sido un agrado también poder estar codiándome con grandes talentos ecuatorianos. Y, y por qué no también hablar de la discoteca Los, eh, los, eh, los Almendros, que fue también mi casa, mi, mi inicio en la música, porque después que salí del Coliseo, pues este, mi, la otra puerta que me abrieron fue la discoteca Los Almendros. Entonces, realmente ahí tengo recuerdos de, de, de un gran amigo que, que, que estaba en aquel entonces administrando la discoteca uh -huh. y, y realmente yo trabajé años, años ahí. ¿Qué te y, ha dejado y, la y, música y, durante todo este trayecto, durante todos estos años? ¿Qué te ha dejado, Giovanni, a ti la música? Grandes amigos. Eh, conocí gente que en realidad eh, se las lleva aquí. Y, y realmente esa experiencia es única y el ser humano a veces queremos esa clase de amistad, esa clase, porque a ti te, te valoran, te dicen, ¿sabes qué? Bueno, mira, lo haces bien, eh, qué chévere, mira, qué lindo que, que, que lo haces y, y llegas y realmente llegar al público y, y verlo al público satisfecho de, de la presentación de una es algo que realmente fuera de serie, ¿no? Es algo extraordinario. ¿Qué, ¿Qué tipo de música cantas, eh, Giovanni? Música de recuerdo. Música... Este, más me identifico con la música de Zairo. Uh -huh. más, más de música de Zairo. Sí. El Leodán, podía ser Leodán también. Eh, Paolo Salvatore, La Pandilla. Este, uh -huh. Temas de los iracundos, Bodega, etc. Temas así, baladas uh -huh. rítmicas, baladas románticas de todos los géneros más o menos de me imagino que con esto 60. con este tema de la pandemia como a todos o a la mayoría de los de los artistas como que se frenó un poco eh, hemos tenido que estar como que en, en una pausa pero quizás nos puedas contar cuál sería o cuál fue el último concierto antes de la pandemia eh, ya ok. este hubo hubo un recorrido justamente la última vez que, te, que, que pude cantar este estuve eh, en un evento que me contrataron aquí en Loja en una fiesta privada. Posteriormente, de ahí, el mismo día que tenía que presentarme a las 6 de la tarde, tenía que estar hasta a las, a las 9 de la noche en, en, en Malacatos, en un evento también de, de, de, de, de familiar, en una, en una quinta. Ya, de ahí yo tenía que estar 12 de la noche abajo en, en la discoteca que queda en el sector La Botella, la última en la salida de Redondel, de Catamayo. Eh, no recuerdo el nombre, pero, pero esa es la discoteca que más o menos ustedes sí conocerán, que son, son de esa parte, de ese lugar. Entonces, ya eh, ahí yo llegué justamente a esa hora, cumplí con mi trabajo y fue un show extraordinario que, que realmente me lo llevo en el corazón. Y sí me abrir puertas en ese sector. Justamente iban, ya estábamos conversando para hacer varias presentaciones ahí mismo eh, por, eh, porque vio que eh, este, mi música pegó. La gente corrió mis canciones, igual tengo en mi Facebook, tengo justamente esa presentación, que la pueden observar uh -huh. en mi página, Franco Giovanni Alvarado. que eh, Justamente ahí está una, eh, eh, la última presentación mía que yo di ahí. Y uh -huh. fue grandioso, pero lastimosamente eh, uno no se sabe qué puede suceder a futuro. Nos vino esta situación y tuvimos que poner un alto. Claro, una pausa. Aparte de la música, eh, Giovanni, sabemos que también eh, te dedicas a la escritura. Bueno, no hay músico que no, no escriba, que no haga poesía, y tú no eres la excepción. Eh, también sabemos que te has dedicado a recabar la historia, sobre todo de tu pueblo, de ese lugar que te vio nacer, crecer, como es el Cisne. Eh, ¿qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué le has dado y al Cisne con, con este arte de la escritura, de, de la fotografía también, Giovanni? Ya, en el escritura te, te comento que, que yo, eh, como vivía en aquel tiempo en el cisne, muchacho, jo, este, bastante joven, el, el, eh, yo me encerraba a solas en mi cuarto y después de venir de jugar, pues duchado, me acostaba en la cama y se me venían pensamientos en la cabeza buenos que, que se me prendía una luz y una cosa que cogía, pues a esa cosa le daba forma. Escribía para la soledad, escribía para el vagabundo, escribía para el amor, escribía para, para la, natura, la naturaleza, escribía para las ciudades. ¿sí? Entonces, realmente tengo más o menos 150 poemas escritos, entre, entre, entre poemas y frases. ¿sí? En ese aspecto de la escritura, y justamente está registrado mi, mi libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y justamente tengo el certificado de, de, de la inscripción de mi libro ahí, que fue aceptado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y eh, hablando a vuelta de lo que es eh, eh, de, de, de historia del cisne, pues eh, ese es mi mayor eh, logro, creo que sería mi mayor pasión porque fue un sacrificio muy grande que lo inicié en los 90 y, y pude recopilar y reconstruir la galería fotográfica de toda la historia del cisne. Es decir, ah, cuento increíble. con fotografías de la colocación de la primera piedra, ¿Ya? hasta terminar la basílica que fue todo el proceso uh -huh. que duró 45 años para la construcción de la basílica ¿Ya? entonces todo el historial de, de, de, de la Santísima Virgen del Cisne eh, todo lo que es este, el pueblo en sí de las obras que se hicieron de esas obras magníficas que son incomparables porque la abrieron a la carretera en Pico y Pala eh, para poder eh, trasladar material para la construcción del santuario porque tra traían las, el material por medio de rastras y, y eso, todo ese sufrimiento vivieron los del cisne. Entonces, yeah. todas esas cosas que aprendí de la gente. Testimonios imagino, de, de la gente. El recorrido que me hice a nivel nacional, tuve la oportunidad de poder este, reconstruir y recuperar 250 fotografías históricas de mi parroquia. Eso prácticamente es un tesoro, es un tesoro de, del cisne, y no solo del cisne, sino de loja. Y este material está disponible, ¿dónde se lo puede adquirir? Para, para conocer esa historia, ¿no? Que a bien tú has tenido de, de plasmarla a través de la fotografía. ¿Dónde está este material? Ya, justamente este, lo tengo a este momento en el, en el santuario mismo, en la casa de mi madre. Está el material. Estoy, estoy allá por terminar un local, un lugar donde voy a ubicar las, las, las, las fotografías, ya que queden como una galería, porque son, eh, créeme, que, que es un tesoro para mí. Uh -huh. Realmente me ha costado muchísimo. Y, y, y invertido tiempo, sacrificio, y, y más que todo, eso no me ha importado, lo que me, este, me, me, me ha dado impulso y fuerza es el amor y, uh -huh. y, y respeto hacia mi comunidad. Entonces, eh, yo, yo también está la galería dispuesta para hacer cualquier exposición, he ido, diferentes alcaldes me han invitado en hacer exposición aquí, por ejemplo, en Loja, tuve por dos ocasiones en la puerta de la ciudad, entonces yo voy donde me llamen. Uh -huh. Yo con tal de mostrar las raíces de mi pueblo voy donde me llamen y realmente eh, estaré eh, en el lugar donde sea, estaré con toda la historia. Eso sí, no cabe duda. Qué bien, Giovanni, interesante esta parte, no lo habíamos sabido, ¿no? Del de, asunto del de, tema de dedicarte a recabar la historia a través de la fotografía, en este caso de, de tu lugar, de, del cisne, este lugar maravilloso que guarda en mucha historia y sobre todo mucha fe, porque aquí... Muchos lo conocen como el sitio más cercano al cielo, como es la parroquia del Cisne, que justamente en este mes es un mes maravilloso, de mucho movimiento, y quizá quisieras dejarnos un mensaje de fe, un mensaje para los músicos, para los emprendedores. Tus palabras son muy importantes para mucha gente que te está viendo, que quisiera motivarse con tu historia, Giovanni. Sí, claro. Yo realmente, este, primeramente, ...al peregrino que es nuestra base, base principal en la ciudad de Loja, no en el cisne nomás. Porque si bien es cierto, vienen este, peregrinos de diferentes partes del país, mejor dicho de todo, de todo el país y hasta del extranjero. Entonces realmente nosotros debemos de sentirnos agradecidos los lojanos, realmente la, la imagen de la Virgen es la que nos da de comer a todos, porque desde, desde, desde, desde, desde, el, desde el pequeño vendedor ambulante hasta el hotel más lujoso está ocupado por feligreses entonces realmente nosotros nos encontramos bendecidos de, de nuestra sagrada imagen que ya va más este, ya ya cumple 427 años de su de su de su de su creación ya que la talló Diego de Robles, y realmente este, mi mensaje es que lleguen esa, eh, de estas personas, porque sé que eh, este programa también está trascendiendo fronteras, y que lleguen a conocer lo extraordinario del santuario, un santuario que realmente fue, eh, es el ícono de Loja, es, es, es la parte fundamental de Loja, es una obra maestra, es algo extraordinario, que por ende 45 años para poderlo consagrar al templo, fue una obra que realmente muchas personas eh, sufrieron y, y algunas eh, también sufrieron algún accidente, percance, algunas fallecieron. Pero todo ese sacrificio que pusieron en sí para darnos lo que hoy es el Santuario del Cisne es muy importante y muy halagador para todos nosotros porque debemos de sentirnos orgullosos los lojanos Así es Giovanni. De pronto algún contacto para que te ubiquen o estás en las redes con qué nombre, cómo te pueden buscar Giovanni. Sí, como Franco Giovanni Alvarado, en, la, en el Panpage estoy como Historia, eh, de Costumbres y Tradiciones, ¿ya? Eh, eh, me pueden ubicar ahí, estamos alimentando la página nuestra con lo que es un poco de historia, con lo que es los valores cisneños, las costumbres, las tradiciones. Estamos tratando de poder eh, darle a conocer eh, a la ciudadanía, al mundo de, que, de, de qué estamos hechos nosotros. Porque el hojano en, en, en, en sí nos catalogamos como gente, eh, primeramente, de un arte eh, fino, eh, de un arte que, que Dios, Dios nos ha dado y la churona nos ha dado ese don, que todo el mundo, si no sabemos cantar, pues sabemos tocar eh, uh -huh. algún instrumento. Uh -huh. Y si no sabes tocar ni cantar, pues puedes pintar. Y si no puedes pintar, es. puedes escribir. Y si no puedes que escribir, tenemos, puedes emprender. O sea, así es. Eh, Pero de que tenemos algún mucho. don especial, tenemos todos. Así es, Giovanni. Muchas gracias. Queremos agradecerte muchísimo por habernos acompañado en estos minutos. El tiempo es corto acá, pero creo que ha sido muy enriquecedor este tiempo contigo, que hemos aprendido, que hemos conocido un poco más. Gracias por haber estado aquí en Escenario, Giovanni. Gracias, Este Ramiro. Gracias, Leonardo. Gracias por la invitación y les felicito por este programa de Escenario. Y yo creo que realmente estas son puertas para nosotros, para nosotros poder también hablarlo la parte interna, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos luchado, lo que nosotros estamos haciendo por la comunidad, porque si bien es cierto el ser humano tiene que dar ese servicio a la comunidad, yo lo doy a través de la música, lo doy a través de la historia, si alguna persona quiere, le interesa alguna, alguna cosa saber, conocer o tener, pues pueden a mí contactarme al número telefónico, al 099-299-0566, que es mi, mi, el teléfono que está en, justamente en la página de historias, costumbres y tradiciones. Y como en el, el Facebook, como estoy con mi nombre, Franco Giovanni Alvarado, para servirles a todo el mundo, para poderles este, contar más historias, más leyendas que quieran saber. Y estoy presto para, para cualquier situación. Muchas gracias, gracias Giovanni. Un, un abrazo, muy amable. Con esto vamos a despedirnos, amigos. Gracias por habernos acompañado en este escenario Rostros que Dejan Rastros. Mañana volvemos a las 18 horas con otro invitado especial. Que la pasen muy bien. Ya mismo, Sur Noticias. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario, escenario. Rostros que Dejan Rastros.